En el día de ayer eh, el rector... Eh... Yo y los decanos de todas las facultades de la UNER eh, tuvi tuvimos una audiencia con el gobernador, en la que también estaba el vicegobernador, si bien se habló eh, de varios temas y realmente fue una reunión muy importante, sobre todo de, generar, de generación de vínculos entre la universidad y el gobierno provincial, algo que está entre los objetivos eh, de esta gestión, ¿no? de estrechar esos lazos, eh, en, en general eh, fue una muy buena reunión, y en particular, eh, le, concretamente, se le pidió a las autoridades el apoyo para que se revise eh, la no asignación de los fondos de lo que llamamos la planilla B, que en realidad tiene que ver con un presupuesto o con una parte del presupuesto universitario que si bien estuvo aprobada, está aprobado por la ley de presupuestos, el Ministerio de Educación no lo reconoce como tal y por lo tanto eh, sostiene que no va a, a imputar esas partidas este año. Eh, no nos damos por vencido, por lo tanto eh, acudimos al gobernador, quien eh, prometió eh, con su compromiso ante las autoridades nacionales y sobre todo eh, algo que nos pareció interesante eh, que más allá de los legisladores que acompañan eh, su gestión eh, tomen conocimiento todos los legisladores, los distintos bloques de legisladores provinciales y nacionales de Entre Ríos eh, para que podamos eh, entre todos eh, gestionar esta, esta planilla esta planilla eh, o este presupuesto supuesto en especial a la universidad eh, le afecta porque tiene que ver especialmente con un programa que denominamos de expansión territorial que comenzó ya hace un par de años eh, con financiamiento nacional eh, que implica la apertura de carreras terciarias en, la, en municipios de la provincia de Entre Ríos donde la UNER no tiene casas de estudio. Esto es muy importante para que los estudiantes que no pueden viajar, que trabajan, que digamos que no están en condiciones de, de cursar donde están actualmente las facultades, puedan hacer estudios terciarios, eh, pero dependientes de la universidad en sus propias localidades. Esto, esto es una propuesta muy interesante que ya está en marcha y que, bueno, tambalea, digamos, eh, ante la falta de presupuesto eh, para su continuidad. Sin embargo, eh, cre estamos convencidos de que eh, podemos lograr eh, finalmente la obtención de ese presupuesto. Y bueno, esto en el marco de la situación general que está viviendo la universidad pública, especialmente eh, con la situación salarial docente, eh, ante la respuesta eh, muy pobre de, en la reunión de paritarias, los docentes están eh, haciendo paro y bueno, en este momento los compañeros no docentes los están apoyando porque creemos, así como nosotros también desde la gestión, que es necesario unificar fuerzas, sobre todo para visibilizar y para poner en la agenda pública eh, la problemática que está atravesando la universidad en su conjunto, o sea, no solamente salarial, sino de funcionamiento en general, y bueno, creemos que todas estas medidas eh, pueden servir para, para que... Eh, obtengamos alguna respuesta, pero siempre eh, manteniéndonos en nuestro espacio de trabajo eh, y dando, dando la lucha desde aquí para que los estudiantes eh, puedan participar también de estas actividades y no dejen de venir a la facultad porque no hay, eh, porque no hay clases. O sea que sostenemos eh, la defensa del espacio de trabajo como, como un objetivo importante.